que es una, una en términos de exigencia es una exigencia justa y en el día de ayer yo hablé de eso de que la AFP le devuelvan por lo menos un 30% de los fondos de pensiones a esos personas que han ido acumulando dinero para que puedan en medio de esta situación de crisis eh, tener unos centavos un dinero para poder comprar su medicina, para poder comprar comida pero resulta que no, que usted no puede aglomerar gente porque eso acabamos de ver la locura del peregrino en Puerto Plata juntando muchísima gente y vamos a caer en el mismo error en la Plaza de la Bandera, eso hay que rechazarlo, eso es una locura, aquí van a hacer también que, eh, un grupo de ciudadanos una manifestación que varias personalidades y este programa le hizo un llamado para que no hicieran esa manifestación, ellos echaron para atrás. Eso no puede ser. Bajo ninguna circunstancia, en la Plaza de la Bandera, mañana, se puede juntar esa gente para que entonces el contagio siga. Oye, si esto se fue de control, nos llevó quien nos trajo a nosotros. Eso no puede ser. Eso sería una locura de marca mayor. De modo que eh, vamos a esperar que esa gente... Vamos a esperar que esa gente... Den marcha atrás en eso que... que Miren, señores, entonces... Eh, aquí dice que los trabajadores, una gran parte de los trabajadores dominicanos, mañana es día del trabajo, primero de mayo, van a... Les llega la celebración del primero de mayo con la suspensión laboral en sus manos Señores, yo vi un reportaje De cómo van al borde de las quiebras Las empresas pymes Esas pequeñas empresas Que van a, le, le va a llegar el mes de mayo Sin cuarto para pagar la nómina Están al borde de la quiebra. Por eso, y ya cada día va tomando más fuerza y más cuerpo Cada día va tomando más fuerza y más cuerpo que hay que ir lentamente reactivando la economía dominicana. Ya hay muchos países, eso se está debatiendo, eso se está haciendo, porque el país no resiste, este país no resiste una paralización por varios meses de su ente productivo, que esté todo el mundo sentado en su casa. Y además, además si esa gente como empresa no está en condiciones de pagar la nómina por ejemplo de mayo y que esta cuarentena siga porque también se ha sido de todos los lados irresponsable, ciudadanos que han roto con el confinamiento y que han cogido esto como una chercha y el gobierno que no ha aplicado la ley como debe de aplicarla entonces va a llegar un momento que por más deseo que tenga una persona de estar en su casa la fuerza de buscar y la necesidad de buscar comida comida va a ser que esa gente salga y esa gente no va a poder resistir a estar en la casa si el gobierno no adopta una medida de concientización pero además de compensación como han planteado ya diversos sectores que se vayan abriendo este económico, esto productivo para que la gente, con todo un protocolo establecido, eh, mira, eh, eh, vamos a usar esto, vamos a estar tanto, pero que se vayan abriendo porque el país no resiste ya. Son 60 días, son dos meses. Que usted tenga que pagar luz, que tenga que pagar agua, que tenga que pagar teléfono, que tenga que pagar internet. Eso es, eso no tiene que ver nada con comida. Que tenga que pagar casa. Mira, hay un dueño de, de varios apartamentos y varias casas. Me llamó casi llorando, me dice mal, pero a mí los inquilinos no me quieren coger el teléfono. Y le tiene una propiedad alquilada a ese amigo, a un dealer. Y el dealer no le cogía la llamada y después me dijo, ¡Ay, por fin me cogió la llamada para llevarme una tercera parte de lo que me paga a mí. Oigan, ¿cómo que está esto? Entonces, eh... El gobierno debió tomar las medidas que rebajaran todo este estado de tensión, que pusiera coto a este coronavirus, por lo menos que se pudiera controlar tomando medidas, porque ya el tiempo va a operar en contra de eso. En la medida que la gente vea que el tiempo pasa y esto no va dando muestra de superación, la gente se va a cansar y no va a resistir y se va a tirar lo que sale. Que no debiera ser así. Que no debiera ser así. Pero una cosa es lo que uno debe hacer. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la realidad. Aquí en la mañana, en la tarde no. En la tarde la gente se recoge, porque tengo que decirlo con sinceridad. Pero mañana ya aquí prácticamente todo. Miren, ya los supermercados no están haciendo fila. Eh, ya los supermercados hoy, no sé qué ha pasado, pero... Eh, hoy eh, eh, eh, los grandes supermercados de aquí ya estaban sin fila y la gente entrando y unos que tenían puertas cerradas ya tienen todas las puertas abiertas eh, bueno eh, los bancos ya bueno sí, los bancos todavía tenían grandes filas porque el asunto de la famosa tarjeta y esto y lo otro pero debo decirle que El gobierno tiene que tomar medidas en ese aspecto. De lo contrario, va a una situación difícil. Miren, el PRM sigue eh, eh, eh, con la denuncia de que el gobierno y su candidato Gonzalo Castillo, y en eso ellos tienen razón, porque yo vi un dirigente aquí, en esta casa aquí, abajo, dirigente del de, de PLD, campaña Después de toque de que de eso es verdad lo que dice la gente del PRM, porque yo vi uno que por razones de la gente que son vecinos que él visitó para no crearle una situación, no lo va a denunciar públicamente. Pero era así tipico, y pico y andaba buscando a un muchacho para hacer campaña. Y yo dije, ah, porque uno se lo dijo, oye, que fue que yo hablé con el tipo, porque yo hablé, no fue que me dieron, digo, pues tú tienes potestad para salir en el toque de queda. ¿Sí? O sea, ellos están haciendo campaña de noche y ahí hay un video donde esa gente sale de un autobús regando funda de comida. Así no se puede, así no se puede. Esta gente, oye, oye, Danilo ha sido frustrante para este país en términos institucionales. Danilo Medina, este presidente que tenemos, se ha burlado de este país, se vive burlado de este país. Y se vive burlando de las instituciones de este país, Danilo mentira. O sea, hace lo que le da la gana. Para Dani, no hay leyes, ni electorales, ni, ni ninguna índole. Danilo hace en este país, con este país, lo que le da la gana. O sea, ellos violan todo, porque ese tipo yo lo vi aquí. A las siete y pico de la noche haciendo campaña. Y vino a un muchacho de aquí. Un vecino. Y yo hablé con él. Y después un día a las siete y pico también se paró en su jipeta ahí. Y dijo que quería un trago, un trago, un trago, porque estaba el que todo cerrado. O sea, están haciendo campaña. Esta gente no respetan nada. Esta gente son unos provocadores, hay que decirlo. Y en eso el PRM tiene razón. Violentan todo. No, no juegan limpio. Coño, los países de democracia y respeto a la gente.